Y para dar paso al análisis sobre este tema vamos a saludar a continuación y a incorporar a nuestro invitado Nicola Hawa Shahwan, internacionalista, especialista en temas del Medio Oriente. Lo saludamos Nicola, ya lo vamos a tener en pantalla y nosotros vamos a iniciar de una vez preguntándole si cree usted que esta visita de Hassan Rouhani es la evidente pérdida de la influencia de los Estados Unidos en la región. Esto a pesar de que en el pasado contribuyó a que estos dos pueblos se enfrentaran. ¿Cuál es su opinión Nicola? Bueno, tú lo has graficado bastante bien. Estados Unidos hace tres meses le pidió al gobierno de Irak que cortara relaciones con Irán o que las dejara casi en punto muerto. Por otro lado, Arabia Saudita ofreció tremendas sumas de, de dinero, de millones de dólares, con el objeto de atraer al gobierno de Bagdad hacia la esfera de influencia norteamericano, saudita, e israelí en contra de Irán. La respuesta del gobierno de Bagdad fue invitar al presidente de Irán a visitar su país. Vale decir que fue una muestra de dignidad, una muestra absolutamente de independencia del poder norteamericano y rechazaron la ayuda en dólares que ofrecía Arabia Saudita a cambio de simplemente abandonar su independencia política. En ese aspecto, creo que Estados Unidos no solo está perdiendo influencia en Medio Oriente, sino que también ha perdido credibilidad a nivel mundial. Estados Unidos es una potencia que hoy en día en todo el mundo se le considera el agresor, el atropellador de los derechos humanos, el atropellador de la autodeterminación de los pueblos, de todos los principios habidos y por haber en las relaciones internacionales, partiendo por el no respeto a la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Por lo tanto, lo que ha hecho Bagdad justamente es una muestra de independencia y decirle a Estados Unidos, usted no tiene derecho a ingerir en nuestro asunto interno. Nicola, ¿qué lectura le debe dar el mundo a esta histórica visita? ¿Cree usted que son momentos para la paz en la región? ¿Ha influido en la coincidencia religiosa? Mira, la, la lectura que nosotros hacemos es que eh, no solo el bloque Rusia-China-Irán y que se le estaría pronto sumando Turquía, Siria e Irak está adquiriendo una enorme fuerza en Medio Oriente, no solo es esa la lectura que se tiene que hacer, sino que también eh, la lectura que nosotros tenemos que hacer a nivel mundial es que Estados Unidos no va a dejar de complotar en contra de los países. Ellos van a seguir complotando en contra de Irán, de Irak, de Siria, bueno, y de Venezuela, obviamente. Pero si nosotros miramos los países que Estados Unidos trata de agredir, curiosamente son los países que tienen el mejor petróleo del mundo. Porque yo no veo a Estados Unidos preocupado de lo que está ocurriendo en distintos países como Togo o lo que ocurre en Nigeria y lo que ocurre en otros países que no son grandes productores de petróleo, que no lo tienen. Entonces Estados Unidos solo se preocupa de acosar, bloquear y constantemente agredir de una u otra manera a los países que tienen grandes cantidades de reservas de petróleo y que no les son serviles, que no les son súbditos a las políticas de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos cuenta con la ayuda de la ultraderecha iraquí con la ayuda de la ultraderecha en Siria, con elementos de la derecha y traidores en Irán, como también cuenta con elementos que traicionan a su propio pueblo y a su propia patria en Venezuela para satisfacer la avidez que tiene el imperio de recursos energéticos, sobre todo teniéndolo tan al lado como es el caso de Irán. Va de Venezuela, perdón. Vale decir... Que este complot en contra de Irán, en contra de Irak, en contra de Venezuela, es exactamente el mismo origen. Es, es. la necesidad que tiene Estados Unidos de hacerse los recursos energéticos de esos países. Nicolás. A nadie se le podría pasar por la mente creer sí. que Estados Unidos está preocupado en lo que ocurre con el pueblo de Irak cuando ellos invadieron Irak y mataron a un millón y medio de iraquíes. Así es. y tenganlo claro que si el día de mañana Estados Unidos va de Venezuela le va a dar exactamente lo mismo matar un millón y medio de venezolanos o cinco millones de venezolanos, le va a dar exactamente lo mismo Así es, a ellos Así y sobre todo este gobierno de extremo racismo le da absolutamente nada la vida humana le da absolutamente nada la vida de los latinoamericanos Nicola. sobre todo si recordamos que el señor Donald Trump Trató a todos los latinoamericanos de basura. Nicola. No lejos de lo que ha dicho Rosario, es. que también son seres que no debieran estar en un mundo civilizado. Y le agradecemos, ese es el Nicola. Que ellos le agradecemos ese valioso aporte, sus valiosas respuestas a esta hora. Y así le despedimos. Será Nicola Jawashawan, analista internacional y especialista en el Medio Oriente.